Ganaba un sueldo mínimo, con eso sobrevivía con mis tres hijos, luego que mataron a mi esposo. Me tuve que ir del país, porque comenzaron las amenazas, cada día más fuertes. Ahora estamos bien, pero sin familia. Que tu aporte no solo sea subir el volumen, tales voz. Son mujeres refugiadas a causa de la violencia. Amplifica sus voces del 25 de noviembre al 10 de diciembre.